Como que yo facturo Como tengo todo el track Sueno puro, negro Te lo hago tan claro Con un fruto no oscuro Guardar con lo que disparo Que es un gesto seguro Negro no me meto en ningún lugar Juego demasiado con y amplio. Soy el capitán Con solo mi virtud Y mi actitud para resaltar No me digas nada que en el track Te voy a matar en el track Club, en el rap Con solo puñetas ocho Te voy a noquear Si a vos te falta flow Sería mejor no intentar Hold que terminé convirtiéndome en king. Hace tiempo que me están buscando. Que me paren un poco que ustedes se están quedando. Abran la cabeza a lo que yo estoy creando. Me persigue la política que yo estoy abusando. Hablo con un flow, que es bien cabrón. Vos quieres opción y te muestro dos. Escucha más esto y más siento, siento. Siento mi toleto, ellos temor. Tirando la puerta no se explicó. Cómo de que salió este gol, como que yo, como que yo, demuestro que valgo lo que ellos no, Yeri ahora ha vuelto el cazador, ven y que disparo con mi iron bow de la competencia yo me llevo el gol, corazón guerrero y alma de dragón, te estoy yo en tu nave nodriza, no entiendo por qué tanta prisa, dejando tu mente chatrizas mientras que me escucha la brisa, en mi vena se desliza, me hasta la Mona Lisa, es efectivo la brisa Este no plan improvisa Oh damn, no sé lo que me quieren decir Tal vez siempre esté debajo de mí Oh damn, no sé lo que me quieren decir Yo también estaba abajo pero me tomé una tocha Y terminé convirtiéndome en king Oh damn, no sé lo que me quieren decir Tal vez siempre esté debajo de mí Pero me tomó un atajo y terminé Convirtiéndome en King, King, King